Eh, buenas, eh, a continuación te voy a explicar, o voy a intentar explicarte eh, cómo podemos eh, diseñar unidades eh, didácticas. Eh, son unidades de programación que tienen sentido en sí mismos, son como unidades temáticas. Eh, con entidad propia y, obviamente, que están relacionadas con otras unidades eh, del, didácticas de la, del curso. Eh, es importantísimo que entiendas que la acción educativa es una, es una acción compleja y, por tanto, es, neces es necesario, es fundamental, eh, hacer planes, es decir, eh, planificar es lo contrario que improvisar y la improvisación, en todo caso, siempre, o sea, puede ser un recurso, pero nunca jamás puede ser una forma seria de trabajo. Eh, obviamente, cuando hacemos programas, cuando hacemos planes, estamos buscando eh, eh, una forma de trabajo riguroso que nos evita trabajar de una forma errática, azarosa eh, y sin rigor. Eh, a continuación, veremos eh, los elementos de eh, una unidad didáctica, que serían, obviamente, un título que le identifica, la justificación de la unidad didáctica temporalizarla, localizarla en un curso, en un trimestre, el número de sesiones, ver qué relación existe entre... Eh, eh, tiene esta relación con otros elementos curriculares, decir, explicitar cómo contribuye esta unidad didáctica al desarrollo de las competencias básicas y, obviamente, decir cuáles son los objetivos de enseñanza-aprendizaje, los contenidos que nos van a permitir conseguir desarrollar esos objetivos. Uh, eh, tenemos que eh, también explicitar, indicar, eh, diseñar aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje que nos permitan eh, conseguir los objetivos que hemos enunciado y hablar de los aspectos de organización, aspectos metodológico-didácticos uh, eh, que vamos a seguir. Por supuesto, haremos alusión también a cómo atendemos en esta unidad didáctica a aquellos estudiantes que tengan necesidades específicas de apoyo educativo y cómo flexibilizamos en todo caso el currículo en esta unidad didáctica fundamental hacer alusión a lo que son los criterios, las herramientas y las actividades de evaluación, calificación y recuperación. Y, cómo no, decir eh, o eh, presentar qué recursos y qué material eh, nos va a ser eh, vamos a requerir para sacar adelante esta unidad didáctica. Estos serían eh, los elementos, el índice de una unidad didáctica estándar. En cuanto a lo que sería la temporalización, como tienes aquí arriba, obviamente a, le pondríamos un título, diríamos qué número de unidad didáctica es esta entre el resto de las unidades didácticas del curso Perdón. y eh, explicitaríamos, obviamente, diríamos, eh, a ver si se me abre esto, eh, en qué ciclo la, eh, colocamos, qué curso eh, está ubicada esta unidad didáctica y el número de sesiones que eh, vamos, a, vamos a realizar. En cuanto a la justificación, decir que una unidad didáctica eh, la tenemos que justificar. ¿Por qué esta unidad didáctica? ¿Por qué no otra? ¿Por qué en este momento? Y la justificación puede ser eh, diversa. Por ejemplo, se justifica en las exigencias de determinados eh, elementos del currículo, de enseñar, desarrollar tales objetivos o trabajar tal bloque de contenidos, etcétera. También se justifica una unidad de programación, un programa, eh, una unidad temática por los intereses y, sobre, y necesidades que pueda tener el alumno. La necesidad de actividad física, de socialización, de educación de desarrollar determinado ámbito. También se puede eh, justificar una unidad de acción en función de los intereses y las necesidades que tenga el maestro o porque nos sirve para eh, desarrollar determinadas exigencias de la escuela o de la eh, sociedad. Existen también, por supuesto, otras razones que nos pueden eh, servir para justificar una, una unidad didáctica. En todo caso, eh, la climatología, eh, las tradiciones, las necesidades del centro, eh, la falta de instalaciones, incluso aprovechar eh, los recursos que nos ofrece la comunidad. Otro elemento fundamental es destacar en una unidad didáctica cuál es la relación de esta unidad didáctica con otros elementos curriculares. Es decir, cómo a través de esta unidad didáctica conseguimos desarrollar determinados objetivos generales de la etapa. Indicar qué objetivos generales del área, qué objetivos disciplinares desarrollamos a través del trabajo de esta unidad didáctica. de acuerdo? Eh, también decir qué bloques de contenidos conseguimos desarrollar a través de esta unidad didáctica. El cuerpo, imagen y percepción, juegos y deportes, las habilidades, etcétera. También debemos indicar uh, con qué otras unidades didácticas se relaciona nuestra unidad didáctica. Si, por ejemplo, hacemos una unidad didáctica de condición física eh, y luego hacemos una unidad didáctica de deporte, es decir, que la condición física sea un elemento previo, base, para luego trabajar los juegos y deportes. Bueno, También estaría bien hacer una relación o describir la eh, dinámica de interdisciplinar, es decir, a qué relación guarda nuestra unidad directiva con otras áreas, con, otros, eh, eh, con otras áreas de conocimiento, con la matemática, con la música. Con... bien. Un elemento fundamental es determinar qué objetivos o qué capacidades queremos que desarrollen los niños cuando acabe un periodo de tiempo, esas sesiones de, eh, que hemos diseñado. En este sentido, recordar, los objetivos son capacidades que queremos que desarrollen los niños. Eh, capacidades eh, como eh, por ejemplo serían eh, leídas en clave de actitudes, de valores, eh, eh, por ejemplo leídas en, en, en cuanto a lo que sería la inteligencia eh, teórica. Eh, el saber tendría que ver con los conceptos, con el conocimiento teórico o también eh, indicaremos eh, como uh, objetivos que se, que se relacionen con él, con los procedimientos, con el saber hacer, con la inteligencia motriz, con la inteligencia práctica, ¿de acuerdo? Bueno, eh, los eh, objetivos se formulan con infinitivos o eh, utilizando la forma eh, reflexiva. ¿De acuerdo? Aquí tienes algunos ejemplos. Conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso podría ser un objetivo de una unidad eh, didáctica inicial. Conocer y respetar las normas de seguridad de la práctica de la educación física o respetar los materiales y los compañeros podrían ser objetivos de aprendizaje de una, primera, eh, de una unidad didáctica inicial eh, existe un pequeño truco para formular los eh, enunciar los eh, verbos de forma correcta y es colocar esta muletilla que el niño sea capaz de respetar las normas, las instalaciones, etcétera, etcétera, valorar la importancia del esfuerzo y del aprovechamiento del tiempo para colaborar en actividades de... Vale. Eh, un elemento fundamental podría ser relacionar, decir, cómo eh, desarrollo las competencias básicas. Y así en este caso, por ejemplo, lo podríamos hacer en este, en este lugar, es decir, eh, si yo consigo que el niño conozca y respete las normas de seguridad en la práctica de la educación física, estaré desarrollando la competencia social y ciudadana, la competencia de aprender a aprender, e incluso la competencia en autonomía e iniciativa eh, personal. Es decir, puedo explicitar en mi unidad didáctica cómo a partir de los objetivos consigo desarrollar determinadas competencias o subcompetencias eh, básicas. Otro elemento fundamental es el de los eh, contenidos. Los contenidos nos ayudan a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. O sea, existen de tres tipos, conceptuales, eh, que se refieren a conceptos, hechos, sistemas conceptuales, los procedimentales con el hacer o intentar hacer o saber hacer, y los actitudinales. ¿De acuerdo? Aquí tienes la forma de la redacción, uh, sería como vimos en clase. Las reglas básicas del eh, Boli, del fútbol De lo que fuera Sería un contenido conceptual eh, eh, Se enuncian en este caso Con sustantivos propios Los procedimentales eh, Por ejemplo, estos Se enuncian eh, con sustantivos Seguido de más otro sustantivo ¿Vale? De más otro sustantivo bueno Y también eh, los actitudinales Recuerda que tiene que haber una relación entre eh, objetivos, perdón, porque está todo esto rayado, objetivos y contenidos. Es decir, cuando enunciamos un objetivo, como sería conocer la estructura y la finalidad del calentamiento, diseñamos unos contenidos para, obviamente, a, eh, conseguir desarrollar ese objetivo. Por ejemplo, los contenidos podrían ser conceptual, estructura del calentamiento, práctica de calentamiento general y específico sería un contenido, eh, un contenido procedimental y la valoración del calentamiento como un aspecto básico para eh, la sesión de Educación Física sería un contenido de tipo actitudinal que me ayudaría a conseguir, repito, este objetivo. También existe una relación entre los contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje me sirven, uh, es la, de, la declaración más explícita de cómo eh, voy a desarrollar un contenido, por ejemplo, para desarrollar este contenido de estructura del calentamiento o práctica del calentamiento general, necesito precisar de una forma más concreta unas actividades de enseñanza-aprendizaje y luego ordenarlas en función de una creciente dificultad complejidad y distribuirlas en cada una de las sesiones. Lectura de apuntes en clase sobre el calentamiento, ver un vídeo facilitado por el maestro o realizar un calentamiento donde yo les explique los estiramientos y la activación en fin, las fases en las que se divide el calentamiento. Obviamente serían actividades de enseñanza aprendizaje que me sirven para adquirir estos, estos contenidos. Bueno. Otro de los elementos fundamentales sería explicitar los recursos y los medios, materiales, curriculares y didácticos que necesito. ¿Qué espacio necesito? Necesito el patio, necesito el gimnasio, necesito espacios singulares, espacios de la comunidad, como un parque, etcétera, etcétera. En cuanto a los materiales, también tengo que explicitar qué tipo de materiales voy a necesitar para sacar adelante la unidad didáctica. Pelotas, aros, conos, cuántos. Bueno. Y luego un elemento fundamental también sería colocar los materiales curriculares, los que va a utilizar el estudiante. Va a utilizar fotocopias, fotocopias de qué, va a utilizar un libro de texto, a utilizar un material digital interactivo, etcétera, etcétera. Lo mismo explicitaría qué voy a utilizar yo como maestro o maestra y aquellos materiales curriculares también que van a utilizar los padres o que les voy a enviar a, eh, como boletines de notas, como eh, materiales auxiliar para complementar determinado eh, contenido, etcétera, etcétera. Había que explicitarlos. Fundamental hablar de este aspecto. Lo que sería la atención al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Necesito decir cómo voy a flexibilizar las actividades, los contenidos, incluso los objetivos, cómo las voy a adaptar a aquellos niños que tienen necesidades específicas de apoyo eh, educativo. Eh, otro elemento también que resulta importante en una unidad didáctica, en una unidad de programación, sería hablar de aspectos metodológicos didácticos. En una unidad didáctica precisaría los estilos que voy a a eh, utilizar, voy a utilizar el mando directo voy a utilizar la asignación de tareas estilos activos como el descubrimiento guiado, bueno, etc eh, las rutinas de organización y gestión eh, de la clase deberían de estar claras cómo se van a organizar los alumnos cómo voy a organizar el tiempo de las sesiones eh, a, qué le, a, qué, a qué le dedico eh, qué tiempo le dedico a cada sesión eh, cómo voy a gestionar los conflictos o, por ejemplo cómo, van a, cómo vamos a gestionar los materiales a utilizar los espacios voy a utilizar encargados de material por ejemplo eh, decir eh, qué duración cómo voy a organizar esto y bueno también estaría bien explicitar eh, cómo voy a utilizar eh, cómo voy a implementar la enseñanza de esta unidad didáctica a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Fundamental en una unidad didáctica a hacer una temporalización de las sesiones. Necesito decir, a, eh, indicar cuántas eh, sesiones voy a hacer. En este caso, decir el número de sesiones y también necesito decir qué tipo de, ses de, de sesiones. Es una sesión de presentación y evaluación inicial de desarrollo, de ampliación, de refuerzo. Recuerda que la primera sesión siempre será una sesión de presentación de los contenidos, de motivación y de evaluación diagnóstica para saber de qué punto partimos. Seguidamente haremos sesiones de desarrollo, sesiones de ampliación o de refuerzo si lo requiere la enseñanza y al final siempre hacemos una sesión de síntesis que, donde pretendemos ver lo que se ha conseguido, que se ponga en práctica todo aquello eh, de una forma clara, que se ha conseguido al menos en una última sesión, y luego hacer la evaluación final. Tenemos que explicitar en una unidad didáctica cuáles son los objetivos operativos, que ya no didácticos, de esa sesión, de cada una de las sesiones. Recuerda que los objetivos de sesión pueden ser uno o pueden ser varios. En todo caso... Hay que ser realista y no podemos enunciar de forma gratuita objetivos que luego no vamos a poder o no va a ser posible cumplir. También necesitaríamos explicitar la secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje de cada una de esas sesiones. Algunos lo que hacen es indicar, las separan diciendo cuáles son las actividades de calentamiento a cuáles son los juegos que realizan, cuáles son las sesiones, eh, las actividades que hacen en la parte principal y luego indican cuáles serían aquellos ejercicios que hacemos en la vuelta a la calma. Vuelta a la calma fisiológica, a reflexión, eh, síntesis de los contenidos teóricos que hemos tratado, etcétera, etcétera. Bueno, pues como, como íbamos diciendo... Um, eh, a ver si conseguimos. Vale, estábamos eh, hablando de la importancia de explicitar todas aquellas actividades eh, de enseñanza-aprendizaje que vamos a, o las más importantes al menos, que vamos a, a desarrollar en, en, en la unidad didáctica, dividiéndolas eh, eh, en una en, en distintas sesiones. Recuerda que las sesiones no son eh, digamos, eh, células de entrenamiento o unidades de actividad inconexas, que eh, no tienen relación unas eh, con otras, sino que eh, las sesiones, eh, los objetivos, eh, la progresión en, una, en las en distintas sesiones es ah, fundamental. Otro de los elementos importantes de los que tenemos que eh, dar cuenta en una buena eh, unidad didáctica es el tema de la evaluación. Eh, aquí tendríamos que hablar de qué tipo de criterios vamos a utilizar, cuáles son los procedimientos y los instrumentos que vamos a utilizar para recoger eh, datos y, eh, al respecto de la evaluación. Recuerda, los criterios de evaluación tienen que ver con los objetivos que nos hemos propuesto. Disculpa. Bueno, decíamos que los... Mmm, que los criterios de evaluación son muy importantes y también estábamos diciendo, perdón, que los criterios de evaluación son elementos que me sirven para ver si he conseguido o no los objetivos de aprendizaje que he diseñado al principio, que hemos visto al principio. Obviamente los criterios de evaluación, algunos se los llaman indicadores de evaluación, están relacionados con, ah, o los saco los diseño a partir de los objetivos que me, que me he marcado. Eh, otros elementos que tendría que colocar en una eh, unidad didáctica, obviamente, serían los... Eh, a ver, tenemos aquí... Los, eh, las actividades de evaluación. Eh, Tendría que centrarme en dos aspectos, la evaluación del aprendizaje, es decir, cuando pongo el foco en los estudiantes, lo que han hecho, cómo lo han hecho y la evaluación de la enseñanza. En este caso, en una unidad didáctica estaría bien eh, que se diseñasen actividades eh, para di eh, evaluar al maestro, a mí como maestro, a la unidad didáctica. En ese sentido, esto lo puedo hacer... Evaluar la enseñanza, lo que yo hago, cómo lo hago, a través de encuestas, o sea, a través de la opinión de los estudiantes, de mis propios estudiantes. O también puedo hacer eh, grabaciones en vídeo, eh, puede ser una observación por parte de algún compañero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a las actividades de evaluación, tendré que hablar del momento que hago, eh, cómo hago la evaluación inicial. Lo hago en la primera sesión, a través de qué actividades, qué herramientas utilizo. Lo mismo con respecto a la evaluación continua, cómo la hago, qué eh, herramientas utilizo para registrar esa información. Registro anecdótico, libreta de aula, qué utilizo. Y luego al final, por supuesto, decir cómo sería la evaluación final. ¿Qué herramientas utilizo? Los criterios, etcétera, etcétera. También sería importante destacar para aquellos estudiantes que en una o varias unidades didácticas no han conseguido los objetivos mínimos, qué actividades de primero refuerzo y recuperación después diseño. En ese caso tendría que explicitarlas. Decir si son lecturas de refuerzo, qué tipo de lecturas son, si son si utilizo para eh, compensar programas interactivos de, eh, digitales, decir cuáles son, con qué intención, etcétera, etcétera. O sea, si hacen un trabajo de ampliación o un trabajo de investigación, decir cuál, cuál es. Eh, Otro de los elementos que tengo que diseñar en una unidad te explicitar es eh, citar las fuentes eh, documentales, los recursos documentales que utilizo, documentales o digitales y también la legislación. En este libro, en este sentido, si se utilizo el libro de aula, decir eh, cuál es, en qué momentos lo utilizo, qué parte utilizo, si utilizo recursos digitales, determinados materiales curriculares, identificarlos y también a explicitar la normativa o la legislación educativa que utilizo. Finalmente, decirte que eh, algunos docentes incluso diseñan actividades eh, para a, ante eh, imprevistos, las llaman actividades refugio. Son actividades eh, o sesiones que tenemos diseñadas por si la marcha del curso eh, se viese alterada. Por ejemplo, algunos equiparan las actividades de refugio con las actividades para días de lluvia, que es algo bastante típico en educación física. Tengo una sesión prevista, pero cuando llego no puedo disponer del patio. En ese caso, ¿qué hago? Improvisar no es la mejor solución. Luego eh, sería interesante tener algunas actividades uh, que hacer para uh, esos, uh, esos momentos. En este sentido, puedo utilizar como actividad refugio el visionado de vídeos, hacer debates o hacer actividades en aquellas aulas de las que siempre voy a disponer. Me refiero al salón de actos o aulas eh, teóricas. Y para acabar, eh, decir que en una unidad didáctica eh, tiene que dar respuesta a todos los elementos que nos plantea la enseñanza-aprendizaje. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? Necesito uh, decir cuáles son los objetivos y las competencias básicas que voy a desarrollar. ¿Cómo voy a conseguir esos objetivos? Obviamente necesito uh, eh, diseñar unos contenidos. ¿Cómo voy a conseguir esos contenidos? Necesito ser concreto y explicitar unas actividades de enseñanza-aprendizaje para que me permitan conseguir esos contenidos. ¿Cómo voy a hacer que mis estudiantes aprendan? ¿Qué estrategias didácticas voy a utilizar? Pues ahí tendré que hablar de estilos de enseñanza y todas aquellas iniciativas eh, metodológicas que voy a poner en práctica. Otro aspecto fundamental es cómo saber si lo que me he planteado y los objetivos y las capacidades que quiero que desarrollen los estudiantes las han o no las han desarrollado, ¿en qué medida? Y ahí tendríamos que hablar de la evaluación. Tendría que eh, diseñar unas herramientas, unos instrumentos, unos momentos y unos criterios de evaluación. Ah, y luego, por último, los aspectos de metodología. Eh, bueno, espero que te sirva este pequeño videotutorial y consiga ayudarte al diseño de las unidades didácticas que tenemos que hacer en clase.